Bienvenido una vez más, yo soy Olga Semoret y esto es Mujer Cronopio. ¿Aquí qué hablamos? Aquí hablamos de multipotencialidad, aquí hablamos de salud mental y de productividad. Cuando tengas todos estos elementos en mente, te lo recuerdo, sobre todo que determines el tiempo, el tipo de cosas que vas a experimentar veas cómo vas a medir el progreso, tengas todas estas cosas para prepararte para esta construcción del ritual ahora es momento de jugar, es momento de experimentar con todo esto ¿Cuál es mi juego? Uno de mis juegos preferidos que todavía hago es armar figuras de lego así que te recomiendo que veas esta construcción como si estuvieras construyendo un castillo de lego ¿Qué tienes que hacer, tienes que ver qué pieza cuadra con qué, para construir qué es lo que quieres construir, entonces tienes que tener claro cómo va a ser tu castillo, cómo quieres que sean los muros es decir, tú vas a agarrar cada una de las piezas que te voy a recomendar a continuación, las piezas que vas a encontrar en internet, ve a este sitio que te cuento, lamentablemente está en inglés este, espero que puedan tener acceso si tienen alguna duda con algo o, o no entienden muy bien alguna idea por favor déjenmelo en los comentarios o escríbanme un mensaje directo, me pueden conseguir por Instagram en arroba Mujer Cronopio. Entonces agarren todas estas piezas que les llamen la atención y empiecen. Empiecen no de una vez con todo, recuerden, sino empiecen por una sola. Imagínense que ustedes decidieron tomarse un jugo verde en la mañana, entonces vayan experimentando con los jugos verdes, vayan tal ta ta ta. Cuando pase un mes, entonces van incorporando otra cosa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, volvemos, vamos a jugar, vamos a experimentar, ¿qué vamos a hacer? yo quiero compartir con ustedes cuáles son para mí los bloques fundamentales de la rutina de la mañana, de mi ritual de la mañana, el mío. Recuerda que esto es solo una idea, esto no tiene que funcionarte a ti idénticamente, pero puedes tomar ideas y recuerda que te voy a dejar la página esta de 127 rutinas de la mañana para que te inspires aún más y puedas construir la tuya. Creo que una de las cosas que he aprendido durante estos tres años de estudio es la gratitud Es importante que nos demos una pausa durante el día Me Recomiendan que sean en la mañana cuando te levantas y en la noche cuando te acuestas Para reconocer aquellas cosas, personas, situaciones por las que estás agradecida o agradecido Es decir tú puedes anotarlo en un diario, hay diarios de gratitud está la agenda esta de Bell Self que les voy a dejar también el link aquí y tiene un 15% de descuento si lo compran con mi código mujer MUJERCRONOPIO que también se los voy a dejar en los detalles es una agenda que te sirve para preparar tu mañana y es una de las cosas que voy a utilizar en mi propia preparación en el mes de octubre ¿qué quiere decir esto? por lo menos si no lo anotas, si no llevas un diario de gratitud Cierra los ojos y piensas, ok, estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido porque vivo en tal parte, porque hoy el sol está maravilloso y puede ver un precioso amanecer. Lo que tú quieras, pero agradecelo. Toma el tiempo de agradecer las cosas que tienes, las cosas que sientes, las personas que tienes en tu vida. Bueno, ya me captaste la idea. Muy de la mano con esto está la visualización y las afirmaciones. Recuerda que tu cerebro es un músculo que vamos entrenando. Recuerda también que nuestro cerebro lo que hace es construir narrativas, ¿verdad? Lo que hacen es... el cerebro lo que hace constantemente es echarnos un cuento de lo que nosotros vivimos, así que nosotros también podemos echarle un cuento a nuestro cerebro y de esto se trata las visualizaciones y las afirmaciones, puedes tener un, un board de visualización como una, un tablero de visualización para visualizar cuáles son tus metas, dónde quieres llegar, el estado que quieres llegar, te voy a dejar por acá también un video que hice con Natalia sobre el tema y tienes las afirmaciones que son frases que repites para digamos, visualizar o ponerte en ese estado al que quieres llegar. Imagínate que una de tus metas sea tener una libertad financiera, es decir, estar libre de deudas, tener una libertad financiera, que si pierdes tu trabajo un día no te quedes en la calle completamente, tengas una vivienda en fin, lo que tú interpretes como una estabilidad financiera. Entonces tú vas a decir, yo soy estable financieramente y tal y qué sé yo. Si quieres saber más detalles sobre las afirmaciones, hay muchísimo material en internet, pero les recomiendo que vean este video que les voy a dejar aquí arriba. Otro de los elementos que encuentro es fundamental para mi rutina de la mañana, obviamente, es la organización de mis tareas. Tengo muchos videos sobre organización porque es uno de los pilares de este canal. Tengo videos sobre Trello, sobre cómo manejar tu tiempo, etcétera, etcétera. La idea de esto es que tú tengas en mente cuáles van a ser tus tareas del día, cuáles son las cosas, las reuniones que tienes, para que vayas preparado, para que realmente vayas con la mejor disposición, para sacar el mayor y mejor provecho de las actividades que tienes durante el día Otro de los elementos que encuentro fundamental aquí es la meditación y el ejercicio, y o el ejercicio, depende cómo lo quieras eh, combinar. Hacer una meditación mindfulness, respiración, un ejercicio de 5 o 10 minutos de respiración, de body scan, este también tengo en mi canal una lista de ejercicios de meditaciones, también tienen aplicaciones como Calm y... Headspace creo que se llama la otra que quizás estaré reseñando en algún punto en el canal pero lo importante es que se tomen algún tiempo para Sentir su cuerpo, su respiración Si quieren hacer algunos estiramientos Si practican cosas como el Tai Chi Si tienen alguna posición de yoga que quieran hacer Es muy bueno que hagan algo en su rutina de la mañana Que esté relacionado a su cuerpo A lo físico No solo son cosas mentales Deep work ya se los nombré, el libro de Carl Newport, para mí es súper importante tener al menos una hora, es lo mínimo que requiero, una hora en la que yo me pueda concentrar en mi trabajo creativo, eso es súper importante para nosotros los multipotenciales, que tenemos esta habilidad y esta maldición muchas veces de querer explorar muchísimas cosas a la vez, este es el momento en tu mañana cuando te va digamos a liberar un poco el cerebro para que puedas continuar con tus actividades del día en el que tú le vas a dedicar ese tiempo a ese tema que estás explorando, a eso que estás trabajando, entonces es muy importante porque... Digamos que para nosotros especialmente los que estamos buscando ser más productivos, los multipotenciales, los emprendedores, aquí señores es donde va a estar esa una o dos horas antes de que empiece todo el torbellino del día en la que ustedes van a estar libres, van a estar totalmente disponibles y enfocados en sus desafíos creativos. Esto permea todo. En mi vida y es la música que les recomiendo les recomiendo dos cosas uno tengan playlist ojo esto es si le gusta la música si pueden trabajar con música todos tenemos una relación diferente con la música en mi caso yo tengo música específica para cada momento música para escribir dependiendo de lo que escriba es decir yo amo yo armo listas de canciones basado en lo que yo tengo que hacer durante el día, si necesito más energía, si necesito tranquilizarme, si necesito concentrarme, es decir, usen la música, ¿de qué manera? como una pista que se le da al cuerpo, que se le da al cerebro para reaccionar, para ponerse en ciertos estados, para mí la música Además de hacer algo que disfruto muchísimo, es algo que le indica a mi cerebro que ahorita estamos en el momento de escribir tal cosa o okay, que ahorita estamos en el momento de ejercitar, o okay, que ahorita estamos en el momento de bailar, qué sé yo. Ustedes ya me entienden. Y el otro elemento que pueden incorporar a esto que a mí, bueno, me gusta muchísimo, aunque prefiero hacerlo durante la noche y en el transporte público, es la lectura. Léanse una dos 3 10 páginas. Es increíble cómo si cambiamos el tiempo que pasamos scrolling scrolling scrolling scrolling en las redes sociales y lo invertimos en leer dos páginas, tres páginas, cinco páginas, 10 páginas, cuántos libros podemos leer al año. Eso sí te gusta leer, no a todo el mundo le gusta leer y no es malo que no te guste leer. Es solo que si dices, oh, yo no tengo tiempo para leer, nunca puedo leer, nunca puedo encontrar el tiempo para leer, si sí lo tienes y está en este ritual de la mañana, está en la mañana, bueno, o en la noche o en el transporte público como lo hago yo personalmente. Hay cosas como la higiene que también tenemos que tomar en cuenta durante este periodo. La ducha o el agua fría en la cara es una manera de despertarte, de ayudarte a conectarte con esta energía de que uf, estás despierto. La cafeína puede ser otro, la teína puede ser otro, el desayuno, cómo vas a desayunar, estás haciendo ayuno, no estás haciendo ayuno, te vas a tomar un jugo, es decir, incorporen todo esto, eh, todo este elemento físico de la rutina de la mañana, cepillarse los dientes, lavarse la cara, tomas la ducha antes o después de trabajar te tomas el café antes o como recompensa el café puede ser una recompensa o puede ser también una pista para que el cerebro se despierte todo esto va a depender de todo el conglomerado de tus hábitos alimenticios tus hábitos de higiene, tus hábitos de ejercicio, etc. Otra de las cosas que confieso que yo en lo particular me cuesta muchísimo hacer es journaling o llevar un diario en ese diario tú puedes anotar cómo te sientes los sentimientos, puedes anotar tus sueños puedes anotar lo que vas a hacer en el día en fin, puedes llevar un registro de lo que te dé la gana hay muchos tipos de diarios voy a ver si les consigo y les pongo acá porque no los tengo en la mano ahorita que estoy grabando el video pero algún link que explique el tipo de diarios que podemos llevar podemos llevar diario de nuestra menstruación podemos llevar nuestro diario de nuestro, de nuestro biorritmo en el sentido del estado de ánimo que tenemos de cómo nos afecta la comida, cómo nos afecta el sueño, la energía, en fin Puedes llevar un diario de lo que te dé la gana Puedes llevar un diario de poesía, puedes llevar un diario de lo que te dé la gana Lo que es importante es que ahí hay un vaciado de sentimientos También hay un ejercicio de creatividad, de conexión con la mano, el cerebro, la escritura En fin, piénsalo, a mí me ha costado muchísimo todavía llevar un diario Creo que tengo un trauma por allí, pero eso será tema para otros videos hay un tema que quiero explorar, pero no lo voy a hacer durante este video. Va a ser un siguiente video que quiero hacer con Natalia y es las automatizaciones. Cómo puedes usar cosas como Alexa, Google eh, Google Dot es la cosa Ah, Google... eh, no me acuerdo, yo el que tengo es Alexa Cómo puedes usar tu celular Cómo puedes usar automatizaciones Para hacer tu rutina De la mañana más manejable Por ejemplo, además de poner tu alarma Vas a poner que te lea, no sé La palabra del día, que te ponga una canción En específico, es decir Cómo podemos usar la tecnología Para contribuir a esa rutina de la mañana Así que no te pierdas un próximo video Sobre esto, voy a hacerlo en las próximas Si llegaste al final o adelantaste este video, es hora de contarte mis planes para octubre. Te lo cuento rápido, lo puedes seguir todo en arroba en Instagram, pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Noviembre es el mes de la escritura de novelas, el NaNoWriMo. Y yo empecé el noviembre pasado a escribir una novela que quiero terminar su primer draft este noviembre Así que mi reto personal Es durante el mes de octubre Preparar mi ritual de la mañana Para lograr al menos Dos horas de escritura De trabajo profundo Aún no sé bien cómo voy a manejar esto Voy a experimentar, voy a jugar con ustedes Así que van a ver todas estas técnicas Mi propósito y todo esto Durante el mes de octubre En Instagram, así que si te quieres Enterar del chisme, si quieres saber En mi carne primero que en tu carne cómo es esta construcción de un ritual para la mañana sígueme en en Instagram recuerda si llegaste hasta aquí también y te gustó el video dame un like, déjame en tus comentarios si tienes o no un ritual de la mañana y si lo tienes cuéntame cómo es hazme recomendaciones, dime con qué elementos puedo jugar de tu ritual que quizás me sirvan en el mío gracias por estar aquí, yo soy Olga Semoret recuerda también visitarme en www.mujercornopio.com allí iré colgando herramientas, videos Cursos gratuitos, cursos no tan gratuitos Allí también puedes reservar una hora cronopio gratis conmigo En fin, ahí va a estar toda la información Y todo el contenido que vaya creando para ustedes Mis cronopios, así que ahora sí me despido